El impacto económico de esta pandemia, sin haber, sin haber habido ningún ataque militar, ha sido tan impactante como si hubiese habido una guerra entre, digamos, un encuentro militar entre China y Estados Unidos. El futuro nunca se nunca se construye de forma unilateral. Yo salí del hospital, las chicas me aplaudieron todas, las Lo único que me da, no sé si es miedo o o rabia, es que no saber con qué tipo de sociedad nos vamos a encontrar después. No tengo miedo, nena, ni pizca. Y el, y el hijo me riñe. Tengo miedo, porque si ha de venir, ella a tiempo se pasará. ¿Por qué voy a estar sufriéndolo antes? Te pienso que ahora que el mayor temor, en el cual me incluyes también, es la, la ausencia de, de esa vida laboral. ¿De la la incertidumbre es lo que más me preocupa y lo que más miedo me da, el no saber cuánto tiempo se va a alargar esto, el no saber cómo va a afectar a, a, a mis expectativas. La salud también es también es economía, ¿no? La, la, eso lo vemos, que la salud entiende mucho de pobreza y entiende mucho de riqueza. Y, y no solo queremos dar pues evitar contagios, sino queremos que la gente tenga calidad de vida. Y eso, con una duración larga, me da, me da mucho, mucho vertigo. Eh, viven hacinados, eh, se les ha multado más porque viven en casas muy pequeñas y salen. Entonces, eh, eh, digamos que el temor es que vayamos a una situación más injusta. Estamos decretando el fin de las relaciones humanas. Estamos a decretar el fin del amor. Estamos a decretar el fin del sexo. El problema no es plantearlo ahora, el problema es que esto se mantenga en el tiempo. Nos preocupa la, el monaguillismo de la población ante situaciones que no están aclaradas. Y esa, esa, esa visión superlativa que tenemos de la libertad es un poco engañosa. O sea, realmente, realmente ni somos tan libres eh, ni podemos serlo. O sea, tenemos sensación de una libertad total cuando todo va bien.